Juan Guaidó, en lo particular me han escrito aproximadamente 450 funcionarios policiales, esto es, Policía Nacional, incluyendo a la FAES, Policía estatal y Policía Municipal, que quiere pasarse al lado correcto, al bando correcto de la historia. Ok, nuestro comandante en jefe Juan Guaidó, quiere unas instrucciones que hay que mantenernos en constante movimiento, hay que movilizarnos, no nos podemos quedar tranquilos, hay que organizarnos para liberar a nuestra patria de aquel régimen que ha destruido nuestro futuro, nuestra nación. Así que pongo a disposición mi cuenta de Instagram, arroba William G, para que aquel funcionario policial que aún no se ha comunicado con nosotros pueda hacerlo y podamos trabajar en pro de nuestra libertad. En contacto.